Upe. Es la hora del programa Tierra y Tradición Tica, un programa auténtico. Historias de huelleros, mascaradas y folclor, tecnologías y ciencia agropecuarias, humanización y garantías rurales, faenas de campo, rodeo y actividades FETEC, fiestas de turno, topes, exhibiciones, sabores de mi tierra y mucho más siéntase cómodo en su casa en la casa de tierra y tradición tica bienvenidos Amigos de tierra y tradición tica. Ay, qué preciosidad, qué mañana tan bella, tan soleada y tan célebre. 8 de mayo. Bueno, mis queridos amigos, aquí venimos muy calurosos por el sol, pero sobre todo por la congoja. Ay, tenemos tantos días de no hacer estas actividades que hoy los animales están un poco rejegos. Pero aquí vamos, aquí vamos. Amigos de tierra y tradición tica. A todos les damos un gran beso de bienvenida a este su programa, el programa de las carretas, de los bueyes, de los bolleros, de los huevos duros, de los pintos, de la vie carne y todo aquello que ha hecho grande a esta patria. Vean qué preciosas carretas, algunas tienen más de 100 años como la que yo traigo. Estos nuestros bueyes, nuestros hijos, nuestros amigos, estos que son nuestra compañía, y los que mostramos al público de costa rica cada cierto tiempo los bueyes ya lo sabemos y las carretas y el boyero somos signos patrios somos un signo de que costa rica un tiempo tuvo una actividad que se llamó la actividad cafetalera rural que precisamente acarrió todos esos quintales de café Primero hacia Punta Arenas y después hacia los beneficios de café que se hicieron a lo largo del país. Nosotros los bolleros, estos que venimos con los pies, bueno ahora con zapatos llenos de boñiga, ¿verdad? Porque nuestros bolleros eran descalzos, muy descalzos, pobrecitos aquellos. Hoy lo hacemos como una actividad folclórica, por supuesto que la amamos profundamente. Algunos bueyes algo hacen, algunos hacen todo, como los de las zonas más rurales donde no hay dinero, ni chapulines, ni cosas por el estilo. Y esta es la Costa Rica que nunca, nunca queremos que se pierda, porque Costa Rica es grande en la medida en que su pueblo sea grande. Y hoy en San José se celebra el traspaso de poderes de una democracia muy antigua, de una de las democracias más lúcidas del mundo, que tiene sus defectos y que tenemos que enmendarlos entre todos, pero que este desfile... Su desfile, el desfile de todos, celebrado precisamente en el Cantón de Vázquez de Coronado, San Isidro de Coronado, le rinde un homenaje al pueblo trabajador, al pueblo del campo, a ese que nos ha dado comida durante toda la pandemia, a ese maltratado y a veces olvidado, a ese que no queremos pagarle en la feria lo que, lo que piden, a ese que pensamos, que no existe, porque hay cosas en este mundo que queremos que no existan, pero es falso. Amigos todos, sin boyeros, sin agricultores, no hay comida en ninguna parte del mundo. Es parecido en España, en Alemania, en Costa Rica, en todas partes. El pueblo trabajador del campo es el que nos pone los alimentos precisamente para asegurarnos que no nos muramos de hambre. Mis amigos de Tierra y Tradición Fica... Me emociona profundamente volvernos a ver aquí, en este pueblo tan precioso, Coronado. En este básquet de Coronado que tantas y tantas veces nos ha acogido. A ustedes, pueblo de Costa Rica, a defender nuestras tradiciones, a comer y usar lo que Costa Rica produce. Compre siempre y use lo que Costa Rica produce. Feliz día a todos y bienvenidos a este lugar tan precioso. Quieras familia mía, pero. Buenas, tengo a todos ustedes amigos de Tierra y Tradición Tica, un placer enorme y estar de nuevo aquí con ustedes, retornando un 15 de mayo, hoy celebrando el 8 de mayo, aquí el Día del Agricultor, el Día de la Persona buellea, en, en, en San Isidro de Vázquez de Coronado. Un placer enorme recibir el año y recibir este nuevo regreso después de dos años de pandemia, para todos los bolleros, para todos los compañeros de la familia agricultora y bollero, comenzar un año más aquí, reiniciar prácticamente de nuevo sobre esta pandemia. Y un regreso grande y enorme que sea 15 de mayo, día de San Isidro Labrador, día del agricultor, día de la persona labriego y sencillo que trabaja, que trabaja la tierra, que sin ellos no hay comida en la mesa. Aquí estamos frente a este templo hermoso, frente a este templo hermoso de San Isidro Vázquez de Coronado, en una reapertura después de la pandemia de tantos años, viéndolos nuevamente la familia que hemos sido toda, toda, toda la vida. Por eso aquí damos gracias y a ustedes, ojalá pueblo de Costa Rica, que los apoye nuevamente sobre este programa de Tierra y Tradición TICA. Un placer enorme. Y sigamos adelante porque Costa Rica tiene que avanzar y tenemos que salir de esto, y así va a ser, un placer enorme y que viva siempre Costa Rica el trabajo y la paz. Ando, mis queridos amigos de tierra y tradición tica aquí ya está a punto de caer la lluvia esa lluvia que hace milagros que hace crecer el césped que nos hace tan contentos cuando caen las primeras verdad y después nos asustan cuando ya es muy tupido señores amigos todos este bello pueblo ha tenido este desfile tan lindo, no solo para los isidireños, sino para todo Costa Rica a través de tierra y tradición tica. Oigan cómo está este pueblo, de... contento, está muy contento porque estamos a punto de volver a la normalidad. Sigamos con las normas sanitarias que se nos indican, porque esta situación se va a quedar con nosotros, tal vez no en forma tan grave, pero sí se va a quedar. Amigos, para nosotros es un gusto, es un honor y un placer haber complacido y haber compartido con todos ustedes. Es la patria grande de Costa Rica, esa es Costa Rica. Un beso y los queremos mucho. Hasta siempre. Esta señora fue en no sé cuántas partes ya la, la reina de los ¿sí es? ¿Cuál es su nombre? A ver, Y soy una ardiente y la temporada del campo del agro y de todo lo que tiene que ver con la seguridad en el taller. No por pinche, no por estampa, no por otra topografía, no porque me diga mi simplemente Bien barnizadita, muy bonita. Aquí viene otro amigo. Los amigos coronados, vean, ¿eh? estos son los vargas de coronado. Vamos a ver. ¿Te gusta Tierra y Tradición Tica? Danos tu opinión o sugerencia a tradiciontica@gmail.com, nuestro correo. Tierra y Tradición Tica.